De lo que se trata el test unitario es de desarrollar funciones que puedan testear las funciones que todavía nosotros no desarrollamos. ¿Para qué? Porque la manera de las cosas que nosotros nos parecen relevantes, que esa función cumpla, las, las aseguramos de esta manera. Y ese test no es que se corre solamente a la hora de hacer el desarrollo, sino que es un test que se puede correr siempre antes de que el software entre en producción. O sea, cuando nosotros en el futuro le hagamos una corrección, nuestro, nuestra corrección tiene que seguir cumpliendo con todas las normas que se fijaron en los test. ¿Sí? O sea, tiene que primero superar todos los test para que después se pueda poner en producción. O sea, nosotros a través de los test unitarios vamos a controlar, si pudiésemos, todo. Como no todo es posible de ser controlado, tratamos de controlar la mayor cantidad de cosas. ¿Cómo se imaginan que se controla una función? Bueno, básicamente una función se la controla de dos maneras, usándola bien y usándola mal. O sea, usándola bien para, que ver, que, para ver que en condiciones normales devuelva cosas razonables. Y usándola mal para llevarla a una condición normal de funcionamiento y ver que la, la función no se destruya, sino que nos devuelva un error. ¿sí? También en el momento de usarla bien, a veces se, se elige usarla bien, pero en los límites. O sea, eh, pedirle el último elemento, pedirle el primero, pedirle que agregue uno al final, uno al principio, que elimine el primero, que elimine el último. Normalmente en los límites es donde, donde es más sencillo encontrar problemas. Pero. La idea es que los tests hagan de todo. Por ejemplo, que no le pasen el array a la función, sino que le pasen un puntero a null, a ver si la función realmente lo controló o no lo controló. Eh, pasarle un array vacío. O sea, va a tratar de hacer cosas como para que la función se rompa. Lamentablemente en C, a veces, un test unitario que falla hace que el programa se cierre. O sea que ni siquiera somos capaces de dar información de qué es lo que pasó. Eh, pero muchas de esas sí eh, van a ver que el test unitario los va a ir llevando, los, les va a ir ordenando qué es lo que tienen que ir corrigiendo en cada una de las funciones. ¿sí? Eh, posiblemente hagamos alguna de estas juntos eh, y, y les pueda mostrar cómo, cómo eso funciona. Pero la idea es que lo que ustedes tienen descrito aquí a continuación son los 19 test unitarios que están desarrollados para las 19 funciones que tenemos que desarrollar entre hoy y el martes que viene, ¿sí? Esto es como el, el piso del TP4. Eh, a partir de acá nosotros al TP4 le vamos a agregar tres o cuatro funcionalidades más y aparte después lo vamos a poner en uso para ver si realmente no nos equivocamos en nada. Eh, de entrada lo vamos a poner en uso en, en el mismo código que el TP3, vamos a borrar el punto A y lo vamos a reemplazar por nuestro punto C eh, y vamos a compilar ese código del TP3 y debería funcionar bien. Y después nos vamos a exigir un poquitito más que lo que se lo exigió en el TP3. ¿sí? Eh, básicamente, lo importante de este TP es resolver las funciones en el orden en el que están planteadas. ¿sí? O sea, no podemos empezar por la que se nos ocurre y no podemos dejar una en el medio sin resolver. ¿Por qué? Porque cómo se... Eh, se planteó ya una orden y se estableció que se iban a resolver de esta manera, es posible que una, uno de los tests utilice alguna función que antes te, debería haber estado desarrollada. Entonces, si nosotros, no sé, no, no desarrollamos el add, bueno, el test del get va a dar mal porque el add no está desarrollado. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la lógica? O sea, no queda otra que ir pasando el 100% de los test de cada una de las funciones que nosotros vamos haciendo. Si no pasamos el test al 100%, no podemos pasar a la próxima función. Tenemos que tratar de encontrar el error. Y acá no hay código para hacer. O sea, acá el único desafío es meterse adentro de la función y codearla. Una vez que la codearon, correr el test. Pasaron el test, fantástico. No hay otra cosa para hacer. Acá no hay un programa, acá no hay que leer un enunciado, acá no hay que hacer nada, hay que cumplir con el desarrollo que nos están pidiendo en la función. ¿Cómo es el cuento? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Esto es siempre igual a partir de ahora. Descomentamos el caso de test de la función con la cual estamos por empezar a trabajar y empezamos a codiar esa función. ¿Sí? O sea, yo descomenté el caso de test de start testing 1, quiere decir que tengo que ir a desarrollar new linked list. Y le voy a dar play a este código. Y eso ya está programado, ya está hecho, ya vino hecho. Se va a encargar de testearnos esa función. Va, vamos a ver qué onda. Yo acá descomenté el Start Testing 1, o ya vino descomentado en realidad. Pero supongo así que yo descomenté. Quiere decir que yo estoy por empezar a trabajar con esta función. En el único lugar donde yo tengo que meter la mano es adentro de linkedlist.c. Todo lo demás no está para tocar. Tiene que mantenerse igual. O sea, nosotros vamos a trabajar desarrollando el contenido de linkedrisk.c y eso es todo nuestro laburo. Terminar esta biblioteca que está a medio hacer. ¿sí? Ese es el TP4, liquidar esta biblioteca. Obviamente, el medio hacer, no ni el medio, tal 1% hecho, que lo único que hay son las firmas de las funciones y los comentarios de las funciones como para orientarnos. ¿sí? Entonces nos dice que nosotros tenemos que venir y descomentamos el test de esta. Bueno, ¿qué hace esta función? Crea un nuevo linked list en memoria de manera dinámica. Perfecto. Recibe como parámetro un void y retorna la, el, el puntero al linked list. Obviamente va a retornar null en el caso de no conseguir espacio de memoria, sí, o el puntero al espacio reservado. Bueno, fantástico. Eso es lo que tengo que hacer acá dentro. Eh, esta función no está haciendo nada, entonces qué pasa? Pero tampoco está haciendo, o sea, no hace nada, pero está escrita de tal manera que esto compila. Entonces, como esto compila, yo podría ver qué me, dice el qué me va a decir el test ahora. Lo compilo, le doy play y me tira todo este choclo. Entonces vamos a, bueno, acá me tira la estadística, ¿sí? Me dice que trató de hacer un test y que le falló un test. Poca, esto, poca data tengo, pero bueno. Básicamente lo que dice es que empezó a hacer el test del linked list new. ¿sí? El caso se llama crear un nuevo linked list. Eso no importa. Y acá está el error. Dice, existe un error. El valor de retorno no puede ser null. Falló el test. Bueno, OK. Habrá test que van a tener información un poco más jugosa. En este no tengo mucho porque tiene un solo test. ¿sí? Espera que me devuelva un puntero y le estoy devolviendo un número. ¿Qué tiene que pasar para, para que este problema se solucione? Bueno, yo tengo que crear espacio de memoria para un linked list. ¿Sí? Entonces me parece que es un buen momento para aclarar, a pesar de que ya está creada la estructura, que nos quede claro qué es un linked list. Si nosotros vamos al punto H, que no lo tenemos que tocar, solamente vengo a efectos de mostrar la estructura que ya estuvimos charlando la vez pasada, ¿qué es lo que me encuentro en ese, en ese punto H? Bueno, me encuentro que el, un linked list básicamente es una estructura que conserva dos cosas. El puntero al primer nodo y el tamaño de la lista, ¿sí? Dos temas sobre los cuales ya hablamos en la clase anterior, pero está bien refrescarlos. O sea, yo tengo una lista enlazada, ¿qué quiere decir? que Es una lista que guarda un elemento y apunta al próximo nodo de la lista. Y así sucesivamente, ¿sí? O sea, yo tengo una lista que apunta a otra lista, que, eh, tengo una lista, esa lista apunta al primer nodo, ese nodo apunta al segundo, el segundo apunta al tercero, el tercero apunta al cuarto, y cuando hay algún nodo que es el último nodo, me doy cuenta porque ese nodo apunta a null. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo creo una lista y esa lista de entrada está vacía, yo me tengo que asegurar que el primer, el first node, esté apuntando a null. Esa es la manera también de dejar... Eh, salvada de esa situación. O sea, yo cuando creo una lista, ¿qué voy a tener que hacer? Tres cosas. Reservar espacio en memoria, hacer que el primer nodo apunte a null y decirle que el tamaño de esa lista es cero. ¿Sí? Entonces, ahí no queda dudas que esa lista está vacía, tiene tamaño cero. Esas son las tres cosas que nosotros vamos a tener que hacer. Pero básicamente, ¿de qué se trata una lista enlazada? Bueno, son un montón de nodos que uno apunta al otro. ¿Qué es lo que hay adentro de cada nodo? Bueno, adentro de cada nodo hay un puntero genérico, el famoso puntero a void, que ya también estuvimos charlando, que va a conservar el elemento. ¿sí? ¿El elemento a qué? A una persona, a un empleado, a un dinosaurio, a lo que se nos ocurra, nosotros vamos a conservar un puntero a ese elemento. ¿Sí? Y aparte, ¿qué otro dato fundamental vamos a conservar? Bueno, vamos a conservar el puntero a la estructura nodo, o sea, vamos a apuntar a otro nodo. Y así sucesivamente. O sea, nosotros desde el nodo, desde el primer nodo, vamos a apuntar al, al segundo, desde el segundo al tercero, y así sucesivamente, hasta que en algún momento hay un nodo que apunta a nulo. Terminó la lista. sí Entonces, ¿cómo se podría recorrer esta lista? Bueno, si yo quisiese prescindir de conocer el tamaño de la lista, yo podría recorrerla hasta que encuentro que el próximo nodo es null. Eso sería una manera de recorrer esta lista. ¿sí? O sea, si el próximo nodo no es null, quiere decir que hay otro. Y así sucesivamente. Como nos pasaba con el contrabarra cero. ¿sí? O sea, nosotros decíamos, che, mientras que no haya un contrabarra cero, quiere decir que este string sigue teniendo caracteres adentro. Bueno... En una lista enlazada pasa lo mismo. Mientras que p nextNode no apunta a null, quiere decir que hay otro. Y puedo, seguir, puedo seguirla iterando. Tenemos una lista... Eh, no sé, supóngase que nuestra entidad es empleado. ¿sí? Y cada empleado ocupa 10 bytes en memoria. Entonces nosotros tenemos una lista de dos empleados. Si la haríamos así, esa lista toda la vida ocuparía estos dos lugares. Bien. ¿Qué problema te, nos traía esto? Y yo ya tenía que definir de entrada cuánto iba a ocupar la lista. Listo, oh, ¿Qué hicimos? Y dijimos, no, bueno, esto claramente no es la manera que vamos a trabajar nosotros. Nosotros necesitamos que la lista sea dinámica. Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Dejamos de hacerlo de esta manera y pasaríamos a hacerlo de esta manera. En vez de un empleado, generábamos un puntero a una lista de empleados y llamábamos a una función que nos reservaba un espacio para una cantidad de empleados. Entonces, nos llamábamos a malloc y le decíamos que the size of empleado nos guarde lugar para 4. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno. Bien. Entonces, eso que hacía nos reservaba ahí cuatro lugares para empleados. Esto es esta línea de código. Bueno, joya. Entonces, nosotros decimos, bueno, listo, pero ¿para qué nos metemos con todo este bardo de linked y no sé qué? Si yo de última con esto y realoc soy garden, porque si yo ahora quiero que mida 5, ¿qué tenía que hacer? Más allá de la fineza de ver qué me devolvía realoc que no sea null nada, pero bueno, si quiero nada más que realocar Escribo realoc, le paso este puntero, ¿sí? y le decía, realocame esto, y ahora en vez de 4, dale 6. Después teníamos que, obviamente, lo que nos devolvía realoc, guardarlo en un puntero auxiliar, verificar que no sea null pero bueno, nada, si salió todo bien, al final lo terminábamos guardando en el mismo puntero, y ya está, salió todo bien. Entonces, nosotros... Con esta línea de código, lo que terminamos haciendo fue agregarle dos lugares más. ¿Hasta acá me siguen? Sí, estamos. Perfecto, yo tengo reservado seis. ¿Dónde empiezan los problemas graves con este tipo de listas? ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo ¿sí? 11 espacios de estos. O sea, yo acá podría llegar a tener 11 empleados. Ahora, miren esta pavada, ¿no? ¿eh? cómo nos quedamos sin memoria. Viene acá a otra necesidad del código, que es guardar espacio para no sé, un char. Char asterisco puntero a char p char igual malloc. Y le digo, "Reserva espacio para size of Ah. ¿Para cuánto está reservando espacio esto? Y bueno, no sé si esto era un empleado, que eran 10 bytes. Bueno, y esto era un byte. O sea, es algo que está chiquitito acá adentro. ¿Sí? Pero bueno, no importa. Supónganse, es, es algo... O sea, se acaba de reservar espacio para algo diminuto ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? Claro, y ahí te corta toda... ¡Exacto! Mire qué rápido que lo entendió. Eso reservó ahí un poquitito de espacio. Pero, ¿qué, qué le pasó ahora a mi lista? Supónganse que esta es toda mi memoria. No puedo crecer más. No solo no puedo crecer, no puedo crecer más. ¿Por qué? Porque si yo le pido que me realoque a 7, no tiene cómo resolverlo. Fíjense: 1, 2, 3, 4, 5 me entrarían acá y 6 me entraban acá pero no puedo conseguir siete todos juntos. ¿Se entiende? Entonces, este problema hace que sea súper ineficiente el uso de memoria. Porque fíjense que ahí ya no pudieron alocar, o sea, por haber gastado un byte, no, no pueden seguir aprovechando la memoria que tenían. ¿Sí? Básicamente esto nos, nos llevaría a, a la conclusión de que un byte en RAM mal ubicado me fracciona la memoria, me la, me la puede dividir en partes iguales, y yo poder aprovechar de manera contigua la mitad. Y otro byte mal ubicado y puede ser que me divida la, la memoria en tres, y yo puedo aprovechar un tercio. Y otro byte mal ubicado me la puede dividir en cuartos. ¿Se entiende? O sea, esas cosas, aunque parezcan ridículas, van pasando en la medida que yo voy pidiendo memoria, liberando memoria... ¿Sí? Maloc, de hecho, lo que trata de hacer es esto: o sea, viene y se fija, y dice, ah, acá ya tengo ocupado, le doy lugar acá. Y es como que la, la forma que tiene de trabajar Maloc encima la, hace que esto sea muy factible, que sea muy probable que termine a continuación de lo que había reservado hasta ese momento, reservando algo nuevo. Entonces caigo en esta situación, que no tiene solución. ¿Se entendió esto? Sí, entendió. Sí. Sí, sí. Todos ven claramente por qué no puedo ir por este camino que parecería ser más sencillo este de ir realocando memoria. Después tiene un, o sea, tiene algo colateral sin llegar a este problema que sería lo siguiente. Supongamos que esta situación se da en otro escenario. A ver, vamos a complicar la hoja. O sea, acá ya no hay lugar. Vamos a otro escenario. Supongamos que todavía no ejecutamos ese código. O sea que nosotros vinimos y hicimos esto. Eso haría que esta situación se dé acá arriba. Entonces, nosotros estaríamos en esta condición. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo sí quiero ejecutar una línea que hace crecer? Bueno, a ver, vamos a ver qué nos pasa. Yo ahora quiero ejecutar esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, acá abajo hay lugar. Sí, es verdad, hay lugar. Entonces, ¿qué viene? Esta línea me reserva el lugar acá abajo. Pero aunque yo no lo vea, se va a tener que encargar de llevar uno por uno a estos empleados acá abajo. Aunque yo no lo haya codiado este código se va a ejecutar. El que transporta a todos, a todos esos empleados acá ahí abajo, y libera esto para que pueda ser reasignado. ¿Se entiende? O sea, eso que yo no vi, igualmente pasó. Se reubicó en otra zona de la memoria. O sea, si la memoria fuese infinitamente grande, igualmente este formato de realloc puede ser muy ineficiente, porque yo me creo que estoy ejecutando una línea de código, y por atrás mío, capaz que se están copiando megas o gigas de información de un sector de la RAM a otro sector de la RAM. Yo ejecuté una línea de código, pero atrás desencadené todo esto. Y puede transformar a mi aplicación en una aplicación súper ineficiente. ¿Está bien? Entonces, esta parte, ¿todos lo entendemos? O sea, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Acá no me quedé sin espacio. El problema fue otro. Fue que Realoc, para solucionarme esta esta forma de agrandarse, me tuvo que trasladar a otra zona de la memoria. O, o sea, acá sí hay lugar, pero en otra parte. ¿Se entiende este, este problema? ¿Cómo lo, su, lo su, soluciona Realoc y qué desencadena eso? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces, si nosotros desarrollaríamos este tipo de ArrayList, que no son LinkedList, sino que a esto se los conoce como ArrayList, eh, caeríamos en este drama. ¿sí? Que a, lo estemos o no lo estemos viendo, seríamos muy ineficientes para incorporar elementos. ¿Son todas desventajas las de un ArrayList versus las de un linked list. No, no son todas desventajas. Claramente esto tiene... Algo súper interesante que es que todos los elementos están de manera contigua en memoria, entonces yo puedo evitarme el acceso secuencial y puedo hacer acceso aleatorio. O sea, si yo acá tengo al, emple al primer empleado, yo sé que acá tengo el tercero y no tengo que leer al primero para del primero ir al segundo y del segundo ir al tercero. Voy directamente al tercero porque me desplazo, ¿sí? Tres lugares en este array. Y llegué directamente al tercer elemento para evitarlo o para hacer lo que quiera. Pero tiene la desventaja de que cuando yo lo vaya haciendo crecer en memoria, me voy a encontrar con alguno de los dos problemas que acabamos de describir. ¿Sí? Hasta acá, ¿todo bien? Yo tengo una consulta. El Realoc. El Realoc. Sí. No te escucho, ¿eh? se me cortó las dos veces. Sí, yo tampoco escuché. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues yo te había no. como cortado. Ah, bueno, mira, consultaba que si el, el Realloc eh, no logra conseguir un espacio en memoria, lo único que hace es devolver null, ¿no? O sí, sí, sí, sí, por eso dije que esto era modo ejemplo, pero en realidad el uso correcto del Realog jamás es asignándolo directamente a a nuestro puntero, sino que nosotros lo asignaríamos a un puntero auxiliar, verificaríamos que sea distinto de null y en tal caso, si es distinto de null, lo guardaríamos en nuestro puntero. ¿Está bien? Porque si claro, no, yo sí. en este caso estoy haciendo algo peor que es que si no consigo acá abajo, o sea, yo acá abajo traté de ejecutar, estaba tratando de ejecutar otra línea de código que sería una que me haga crecer esto a, yo qué sé, no sé, 16 a 8 lugares o a 7 lugares. Bueno, esta explota, pero aparte encima, en este formato, en el peor de los modos, porque adentro de este ahora tengo un null. O sea, ni siquiera puedo seguir accediendo a esta zona de memoria que sí estaba bien. ¿Está bien? Listo, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta o se entiende todo esto? Sí, no, más o menos. Sí, sí, sí. se entiende. Bien, entonces, más o menos por este tipo de cosas, nosotros en estas listas, esta lista no la usamos. Sobre todo la más criticable quizás es esta, la forma de ir creciendo en memoria. Después tiene, tiene bastante copado lo del acceso aleatorio, eso está bueno. Por eso también a veces se usan un tipo de listas y a veces se usan otras. Depende cómo sea nuestra aplicación. O sea, ¿qué es lo más probable que pase en nuestra aplicación? Lo más probable que en nuestra aplicación se agreguen elementos nuevos todo el tiempo y eso es lo más probable. Bueno, no te conviene esta lista porque esta lista... Tiene un montón de problemas gestionando esa situación. Ahora, si tu lista no es de ese estilo y tiene otro estilo, bueno, por ahí, o sea, no, en mi lista no se agregan elementos nuevos todo el tiempo, sino que los elementos están más que nada estáticos, yo ya sé cuántos hay, y lo que yo necesito es un acceso rápido eh, a cualquiera de los elementos. Y bueno, claramente no te conviene un linked list, te conviene una array Disc, que sería este formato, ¿está bien? Entonces, si tuviésemos tiempo, programaríamos los dos solo que vamos a elegir programar uno de los dos, eh, y en este caso va a ser el linked list. Vamos de nuevo entonces, ahora que se entendió esto que era una lista que iba creciendo en memoria, vamos a tratar de entender, basándonos en un ejemplo similar, qué pasaría con el linked list. Bien, todo esto. Volvemos. Entonces, en el LinkedIn, nosotros la primera línea de código que vamos a ejecutar va a ser algo parecido a esto. Vamos a tener un puntero al LinkedIn. Pista. Y ahí vamos a llamar a la función que construye un espacio, un espacio de memoria para esa lista. Entonces, claramente lo que nosotros vamos a, a, a alojar ahí es la dirección de donde el malo que se ejecutó en ese linked list, new linked list lo que nos devolvió, si sí, esto en algún lugar nos consiguió memoria, para tener nuestra lista. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Nosotros acá lo que estamos graficando siempre es la memoria eh, que conocemos como heap, ¿no? Eh, o sea, la memoria que es dinámica, eso es lo que yo estoy graficando. Eh, la lista yo no la pongo acá como, un, como algo de esa memoria, este, esa variable, porque esa variable es de la función que la declaró, esa variable estaría dentro del stack. ¿Sí? Si no, bueno, hay que repasar la parte esa de la cursada cuando hablamos de los, de los tipos de memoria. Pero lo que estamos acá graficando, así o maqueteando, es la memoria que estaría asignada de manera dinámica. Entonces, la primera asignación dinámica que hay es esta. O sea, es alguien reserva memoria para esto, que es un linked list. Bueno, ¿qué es un linked list? Bueno, algo que tiene espacio para dos cosas. O sea, conserva internamente dos datos. Vamos a ponernos acá en modo texto. Esos dos datos, una lista tiene dos cosas adentro. La primera cosa es un elemento, eh, disculpen, un primer nodo, ¿sí? Y la segunda cosa, un tamaño. Entonces, esto tiene un puntero al primer nodo. ¿A dónde apunta ese puntero de entrada? ¿Qué valor tendría? null Bien, de entrada esto es null, ¿sí? ¿Y qué otro dato, ten, qué otro dato tiene la lista? El size. Bien, ¿Y qué valor tiene de entrada el size? Cero. Perfecto. Esas son las dos cosas que pasan cuando se crea una lista en memoria. Yo ejecuté esa línea de código, esa línea de código provocó que se cree una lista nueva en memoria, y esta función ya, ya tiene que haber hecho todo eso adentro. Tiene que haber creado la memoria con el malloc, le tiene que haber puesto el primer modo a null, y el otro, el size en cero. ¿Estamos? Sí, estamos. O sea, ahí mi pregunta era, cuando haces el malloc, el malloc te tiene que devolver null. ¿Por qué te va a devolver null? Si, si el malloc te devuelve, devuelve. null, te tenés que ir a tu casa, porque no te consiguió memoria. El malloc te va a devolver el puntero al espacio donde te haya podido reservar memoria. Eso es lo que devuelve el malloc. Okay. O sea, en el LinkedIn list new, nosotros tenemos que hacer adentro qué? Bueno, nosotros adentro tenemos que hacer un malloc que reserve espacio para... El size of de un linked list. Y ya está. Y una vez que si eso no nos devolvió null, que sería lo esperable, accedemos a través del operador flecha y en el campo first node ponemos un null y en el campo size ponemos un cero. Y ya está. Ya logramos construir en memoria una lista. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando, ya que estamos acá, y después lo vemos en el código. Nosotros con esta función entonces lograríamos en memoria que pase algo así. Entonces, ahora que ya tengo una lista, sí. entonces yo qué sé, no sé, esta lista era una lista de autos. Bueno, ya tengo la lista de autos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a empezar a dar de alta autos en memoria. Pero no sé por qué alguien acá en el medio vino y reservó espacio para un flow. Entonces, hay acá un puntero a float. Esto solamente para que vean que podría no quedar contigua, ¿no? Alguien viene... y. Y genera espacio para algo. Float, asterisco. Y lo hace de una manera muy desprolija. Directamente acá, no hay ni uno, no hay nada. Hace un malo. Uf. Y reserva. Ice off. Y entonces ese flow viene a parar de nuevo por acá, en alguna parte, ¿sí? Viene a ocupar algo que tiene que ver ahí. Pero bueno, nada, no nos ocupa todo, pero vamos a suponer que nada, ese bloque ya está, no lo usamos. Entonces esto provocó algo acá. Se ocupó ese espacio. Entonces, yo vengo ahora y ahora empiezo a crear autos. Bien, se supone que si nuestra entidad la hicimos respetando todo lo que aprendimos, Vamos a tener al auto declarado como una entidad. Entonces yo voy, acá voy a generar, yo qué sé, P, Aux, al auto, y voy a llamar a qué función para que cree en memoria un auto. Al lado. ¿Link en el listado? No, por favor. Díganme algo que pueda poner en el video. Me hacen trabajar un montón. Tengo que cortar ahora, pegar. No, primero tendríamos que en auto crear un, con el malloc. Bien. ¿Y cómo, cómo les vamos a bautizar a esa función? Igual, bueno, eh, new, new, new auto. Listo, new. Auto, y un bajo, new. Ya está, así la bautizamos nosotros. No damos tanta vuelta. Vamos. Ahí creamos un auto en memoria. Chau. ¿Se entendió? Entonces, un auto en memoria, y va a ocupar algo. ¿Y qué va a tener un auto? Y yo qué sé, un ID auto, que alguien después le va a poner algún valor. No sé, un modelo. Que alguien le va a poner algún valor, yo qué sé. ¿Está bien? Esto entonces desencadenó que exista un auto en memoria vamos a poner otro color justo aquí mismo, ahí está bien, tengo un auto entonces después acá abajo, ¿qué va a pasar? y si yo creé un auto, ahora sí lo voy a querer agregar a la lista a ese auto ¿y a qué función voy a llamar en el código para agregarlo a la lista? al LLAD sería LLAD Sí. ¿Y qué le tengo que pasar a esa función para agregar un auto a la lista? El puntero a ese, a ese auto sería... No, el primer puntero es a la lista, seguro. A la lista. Y El segundo, el puntero a ese auto. P, out, auto. ¿Y eso ¿Qué va, a, qué va a desencadenar? Bueno, ahí sí van a pasar varias cosas. Lo primero que va a pasar es que se va a tener que crear un nodo que hasta ahora no existía. Porque esta lista hasta ahora está vacía. ¿Esta lista está vacía? Yo, hasta acá no tiene nada, tenía cero elementos. Entonces, internamente la lista, cuando yo haga un add, va a tener que construir espacio para un nodo. ¿Sí? Va a tener que en algún lugar reservar espacio para un nodo. ¿Qué tenía un nodo adentro? El puntero al elemento y el puntero al próximo nodo. Puntero al elemento. ¿Y quién es el elemento? Auto. Bueno, ¿y qué dirección de memoria tiene auto? 00X, eh, 0020. Perfecto. O sea... Eso quiere decir que este numerito va a estar apuntando a esta dirección de memoria y es donde lo habíamos pintado. ¿Bien? O sea que está apuntando a esa dirección de memoria. ¿Está bien? Miren la cantidad de colores que tiene esto. Ernesto no tiene esa cantidad de colores. Y todavía no terminé, ¿eh? va a quedar con más colores. Así que PLM te apunta ahí. ¿Qué otra cosa tiene un nodo adentro? Y un puntero, al, El puntero al, al siguiente. Bien, un puntero al siguiente. P, next, node. ¿A quién apunta este? A null. Nul. Bien, este apunta a null. ¿Por qué? Estoy seguro, porque es un add. No lo estoy intercalando entre dos nodos que existen. Este apunta a null, porque estoy agregando. Agregar siempre es un proceso que se agrega al final. O sea que yo ya lo puedo agregar y apuntarlo a null. Lo que tengo que hacer ahora es este numerito de acá, ¿ponerlo dónde? Y tiene que ir al First Node de la lista. Exacto. Este numerito tiene que venir a parar acá. Porque si no... Ahora ya, este está diciendo que el primer nodo es este de acá abajo. Lo vamos a pintar de otro color, así nos queda anotado. ¿Y el Size cuánto es? Uno. Uno. Bien. Ahí logré agregar un elemento supongamos que quiero agregar otro elemento. Entonces vengo y ejecuto estas dos cosas de nuevo. ¿Sí? O sea, vuelvo a hacer este bloque de cosas. Este fue un primer bloque de cosas y este es otro. Entonces yo vuelvo a, a crear otro auto. Vamos a darle otro colorcito, porque después lo quieren seguir. Quiero agregar un auto. Quiero construir en memoria espacio para un auto. Bueno, voy a, ir a parar a algún lado cualquiera, suponiendo que no pasó nada, el próximo auto va a venir acá abajo, ¿Sí? Entonces, el ID de auto ese se supone que será ID 1, ¿Sí? y este, el modelo será, no sé, Corsa, o cualquier cosa. Acabo de crear, entonces, en memoria, este auto. Perfecto. Vamos a darle otro colorcito. Ahí enganchan esto con esto. Ahora lo quiero agregar a la lista. Bueno, voy a agregar un nodo. El nodo tiene exactamente lo mismo, pero ahora, ¿qué dirección de memoria va a tener acá? El... 0, 0, Exacto, 0, X, 0040 40 O sea, la dirección de memoria de ese segundo auto que yo estoy agregando ¿Se entiende? O sea, esta dirección de memoria es la que va a tener en ese lugar Fantástico, ¿a dónde va a apuntar? A null. Bien Pero, ¿qué es lo que me veo obligado ahora a modificar al haber incorporado este nodo? En el... Nodo de el size. 0, 20 Bien, una cosa es el 6, ahí está bien. El 6 más más. Ahora 6 vale 2. ¿Y qué más tengo que ajustar para que esto haya quedado bien? Ahí el null del de siguiente nodo que tendríamos. Bien, a, ¿a dónde tiene que apuntar este ahora? 0040. Váyase. Ah, Otro. A... 0050. ¿Por qué? Y porque este es la dirección del próximo nodo. El otro es un auto. ¿Qué tiene que ver un nodo con un auto? Ah, Esto tiene que apuntar a un nodo. Entonces va a apuntar a la dirección de este nodo. Fantástico. Ahí ya me quedó bien. Ahora, ¿cómo me di cuenta que tenía que incorporarlo después de este? Y bueno, porque lo primero que tengo que hacer cuando voy a hacer un add es venir al, no, al linked list ir recorriendo hasta encontrar la última posición. Cuando estoy en el último nodo, que era este, acá voy a tener en la dirección, en el, en el next node del último nodo que había hasta ese momento, voy a tener que poner la dirección del nodo nuevo. ¿Sí? Eso van a tener que ver ahí cómo se le ingenia. Pero aunque sea lo tienen que ver acá desde la mecánica esta, que los pasos a seguir para agregar un elemento es primero determinar cuál es el último. Y para poder determinarlo, hay que recorrer el LinkedIn list y para recorrer el LinkedIn list hay que empezar en el first node del LinkedIn list e ir saltando de un nodo a otro. ¿Se entiende esa mecánica? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, ¿qué cositas particulares podemos llegar a encontrarnos en el camino? Bueno, cosas por, que tengan que ver con, bueno, vayan más o menos mirando el despelote que es la memoria. O sea, lejos está de tener una cosa contigua debajo de la otra. Nada que ver, o sea, están las cosas más o menos así se fueron construyendo en memoria y están ahí, y no pasa nada, está bien que estén ahí. Entonces, si yo ahora quiero, eh, por ejemplo, llamar a la función que me va a determinar eh, cuántos elementos tiene el array, bueno, como yo ya tengo el size, no tengo que recorrerlo. Si nosotros fabricaríamos una, un linked disk que no tiene size, yo no, no tendría otra forma de darme cuenta cuántos elementos tiene el linked disk. La única manera sería recorrerlo, ir al, del first node al primero, del primero al segundo, y así hasta que encuentre un null, y en ese momento en el medio fui contando cuántos saltos pegué. Pero como tengo el size, y yo lo voy a ir incrementando cada vez que agrego, y decrementando cada vez que lo quito, ¿sí? es... Muy, muy, muy eficiente contestar eso Cuánto mide ¿Cuáles son las dos funciones que utilizamos Para sacar un elemento de la lista? Remove y pop Bien, remove y pop ¿Y cuáles son las dos funciones que usamos Para incorporar un elemento a la lista? El add Ad. y el push El add y el push Esas son las dos funciones que utilizamos Para incorporar un elemento ¿sí? ¿Qué tenía de diferente el push al add? Que lo insertaban en el medio de algún... Exacto, yo al push le puedo dar una orden un poco más específica. Miren, por ejemplo, vamos a jugar a hacer un push. O sea, voy a crear otro auto en memoria. Vamos a darle otro color. Ahí. Vengo acá, creo el, el auto 3. No me sé más modelo de auto, así que le pongo X. El, el ID 2. Entonces, este auto es este. Creé otro auto en memoria. Y ahora, en vez de usar un add, quiero usar... ¿Qué función me dijeron que, podía, que podíamos poner acá para agregar un elemento donde queríamos? Un Push. Push. Push. ¿Y qué parámetros recibe? Le falta el index digamos. Eso, le falta el índice, que es dónde lo quiero meter. Entonces le voy a decir que lo quiero meter, no sé, en la 1. ¿Y qué quiere decir eso? Claro, ¿quién, primero, determinemos quién está en la posición 1. ¿Crear un nuevo nodo? Bueno, obviamente hay que crea un nuevo nodo. Eso es descartado. Es de esta, esta parte es la parte gratis. Lo que no sé es qué le voy a poner adentro. Pero que tengo que hacer un nuevo nodo, seguro. No sé ni qué tengo que hacer acá, ni qué tengo que hacer acá. Ahora vemos. Pero un, esto, ¿crea un nuevo nodo? Sí, obvio. El push crea un nuevo nodo. ¿Quién está en la posición 0? Bien. Eh, en la posición 0 está el que está acá, en First Node. Para contestar esa respuesta, lo primero que tengo que hacer es, ¿existe la posición cero? Eso me lo dice el size. Sí, flaco, existe, porque size, si no existiría la posición 0, size tendría que estar en cero. Pero mientras que haya por lo menos un elemento, la posición cero existe. Bien, entonces, ya que existe la posición cero, ¿dónde está la posición cero? Bueno, la posición cero está en donde está apuntando first node, ese es el cero. Si yo me paro en la cero, que es el 0030... ¿Esta 0 tiene un próximo nodo? Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que existe la posición 1? Porque si no, esta apuntaría a null. Ah, bueno, entonces existe la posición 1. Y si yo me paro en el 0050, ¿existe la posición 2? No, no existe la posición 2. Existe la 0, la 1, por eso el size vale 2. ¿Está bien? Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Dónde es la posición 1? Bueno, en 0030. Acá, yo tengo la posición 0. O sea, que agregar, la posición 1 es la que está en 0, 0, 50. Sería este el nodo. ¿Qué quiere decir esta orden, este push? Quiere decir que cuando yo pregunte ahora por el nodo 1, que sería... Si yo hasta ahora preguntaría con un get por el nodo 1, me devolvería ese sobre el que yo estoy parado. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre eso? O sea... Si yo pregunto ahora, me tendría que devolver ese nodo. Bueno, no sé, no logré marcar nada, pero tuve la intención. Ahí. Yo, yo le digo, dame un get del 1. ¿Se entiende que me devuelve ese que acabo de hacerle un, un rectángulo en rojo? Sí, uh, sí, sí. ¿Sí o no? Díganme porque es el momento de aclararlo. Sí, sí, bien proyecto. Bien. Entonces, si yo hago un get de la posición 1, me va a devolver ese. Si hago un get de la 0, me va a devolver este. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora con este push, es que a partir de ahora, cuando yo le pida a la posición 1, no me devuelva este, me devuelva este. ¿no? Que Es el que acabo de agregar. Entonces, lo primero que hago es, creo un nodo en memoria, perfecto. ¿Cuál va a ser la dirección de memoria del elemento de ese nodo? Y bueno, lo que valga este en ese momento, o sea que en este caso va a ser 0x0060. Vamos a ponerle otro color. Sería este. Bien, y ahora, acá empiezan los problemas. ¿Quién tiene que apuntar a esta dirección de memoria? Y este, ¿a dónde tiene que apuntar? Esas son las dos preguntas. El 0 tiene que apuntar al 0,70. Sí, al próximo nodo. Bien, ahí es más razonable. Ahora, yo apunto a 70. Esto este quedó en mi memoria. ¿De dónde rescato la dirección de memoria ahora del, del nodo que está en el rectángulo rojo? Si hice eso que me están diciendo ustedes. Si me yo lo que me, me, me dijeron. Un auxiliar o algo, ir, pero no, no me dijeron que haga eso. O sea, la, la volaron. Me dijeron, Andrés a aquel que apunta al 70. Miren, ¿no sería más razonable hacer esto directamente? ¿Por qué no le decimos a este a quién tiene que apuntar? ¿A quién tiene que apuntar este? 50. 0x0050. Eso ya lo sabemos, es a este. Al que estaba antiguamente en la posición 1. O sea, si yo hago un get y me traigo el que estaba en la posición 1, le puedo decir, mirá, vos ahora, que sos el nuevo, apuntalo. Perfecto. Y el anterior, o sea, el que apuntaba a este, sería el nodo de la posición 0. Me lo puedo traer con un get. ¿Y a quién le tengo que decir que apunte ahora? Al nodo nuevo. Vamos a nuevo. Lo único que acabo de escribir es decir a quién tiene que apuntar este. Este es el nodo nuevo. ¿A quién creen que tiene que apuntar? Al 0050. ¿Por qué? Porque ahí está el nodo que estaba en la ubicación 1. Exacto. O sea, de esa manera, si yo apunto con el nodo nuevo, cuando estoy haciendo un push, al que le quiero ocupar el lugar, es lo que tengo que hacer. O sea, lo que yo tengo que hacer es ocupar el lugar de ese. Entonces, voy a ser yo quien lo va a terminar apuntando a ese. Eso que me acaba de decir Macarena es llevarse esta dirección de memoria acá como próximo nodo. Ahora, la, la pregunta es, ¿qué hacemos con el que ya apuntaba ahí? Ven que si yo hago eso nada más, me va a quedar que el 0 apunta acá, y que este apunta acá, pero nadie lo está apuntando al nodo nuevo. ¿Quién tiene que apuntar al nodo nuevo? El que está en 0030 tiene que apuntar al 0070. Perfecto. Este tiene que apuntar al 70. O sea este pasó a apuntar el nodo nuevo. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, si yo pido el nodo 1, que es el que está ocupando la posición que yo quiero ir a ocupar, lo que me sirve es obtener a ese nodo, ¿para qué? Para el nodo nuevo hacer que lo apunte. ¿sí? Entonces, el nuevo pasa a apuntar a ese que le quiero ocupar el espacio. Y después lo que, te, lo que yo tengo que pedir es el nodo anterior al que le quiero ocupar el espacio. ¿Para qué? para que el nodo anterior me apunte a mí. Y esa fue la manera de meterme en el medio, ¿sí? O sea, de esa manera yo logré incorporar un elemento a una linked list. Entonces, para no perder la, la dirección, primero tenemos el nuevo elemento que apunte al que va a superponer, por así decirlo, y, y después el anterior al nuevo que apunte al... Al nuevo. Exacto. Exacto. O sea, vos vas a, vas a necesitar dos cosas. O sea, vos vas a tener un nodo, vas, vas a tener que acceder a los dos. Vas a tener que acceder. Si querés meterte en el 1, vas a tener que acceder al 0 y al 1. ¿Sí? Entonces, haciendo el get del nodo 0, haces que ese nodo, lo que le vas a cambiar al nodo 0 es el next node. Le vas a decir que el next node ahora sos vos. Y, si, y al nodo 1, ¿para qué querías acceder? Y porque vos tenés que, con tu nodo nuevo, apuntar a ese. ¿Cómo se llama la función que me permitiría eliminar un elemento de la lista? La, el que se me ocurra, que yo pueda elegir cuál quiero eliminar. Pop. No, Pop, aparte de eliminarlo, me devolvía el puntero, pero había una función que me dejaba eliminar el que yo quería. Remove. Remove. Bien, ¿qué le tengo que pasar a remove como parámetro? La linked list y también el index. Lista, autos, eliminame el 1. ¿Qué tengo que hacer? es eliminar el 1 de la linked list? ¿Qué se imaginan que es? Eliminar un nodo. Sí, está perfecto. ¿Y cómo llego al nodo 1? Pasando por el 0. Bien. Paso primero por la linked list. Me fijo si existe el nodo 1. Capaz que no existía. ¿Está bien? Bueno, acá esto hubiese quedado en 3, ¿no? Porque nosotros terminamos agregando uno más. Existe, sí, existe el nodo 1. Ok. Entonces, voy al nodo 0, que sería el 0030. Voy al nodo siguiente, 0070. Y este es el nodo que quiero eliminar. Bueno, estoy parado sobre el nodo que quiero eliminar. ¿Qué tengo que hacer para eliminarlo? No es borrar el nodo nada más, no es llamar al delete del nodo. Porque si yo llamo al delete del nodo, ¿es hacer esto? Sí. ¿Y qué pasa ahora? ¿Y no puedo llegar más al próximo nodo? O sea, yo hice esa barbaridad y fíjense, acá voy al 30, estoy en el 30. Del 30 me dice que vaya al 70 y el 70 no existe. Entonces nunca voy a poder llegar al 50. Dejé trunca la lista. O sea que eliminar no es tan sencillo como borrar esto de memoria. ¿No tendría que hacer un get y guardar ese puntero en un auxiliar? ¿Y tendría que hacer un get de quién? Hay una sola cosa para modificar cuando elimino. Había un nodo que me estaba apuntando a mí y yo estoy apuntando a otro. Bueno, yo necesito que el que me apunta a mí pase a apuntar a donde yo apunto. ¿Se entiende? Esa es la manera de salirme del medio. Yo le tengo que decir al que me está apuntando a mí, que a partir de ahora apunte a, a lo que yo estaba apuntando. Claro, entonces en la dirección 30, sí. en vez de apuntar al 70, que apunte al 50. Perfecto. Lo que tengo que hacer es tan sencillo como eso, decirle que este pase a apuntar a la dirección 50. Y en ese momento puedo eliminar. Y ahora sí funciona. Fíjense que lo pueden venir y comprobar. Bueno, este 50, no sé, cada vez que los copias y los pegas quedan con colores distintos. Ahí, si nosotros ahora venimos, tú, first node. Y con este, con el size, ¿qué toca hacer? ¿Qué y quedó? reducirlo oh, a uno. Bien, toca reducirlo. Entonces yo ahora quiero recorrer, vengo y me dice, andate al 30, joya. El 30 que me dice, andate al 50, joya. Y el 50 que me dice, no hay más. Bueno, perfecto. Está todo bien. Hay dos elementos, este y este. Una, una salvedad, igual va a pasar, eh, fíjense lo siguiente, no, eliminar eso no tuvo nada que ver, yo jamás hago nada con esto, ¿no? con el dato que conservo, a mí me están diciendo que lo elimine de la lista, no que lo elimine a este como, no sé, que elimine el auto, eso es otro problema que se resolverá en otro lado, por eso, eso es, es bastante habitual que en vez de usar el remove usemos el pop, porque posiblemente si usamos el POP, ¿qué podríamos implementar nosotros? Fíjense, la misma solución, esto sería con remove. Pero con POP, lo que yo podría hacer es, hago link this, POP. Y me traigo a un puntero auxiliar de auto, lo que me devolvió esta. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago acá abajo? Y bueno, acá abajo puedo llamar a auto guión bajo, delete, y pasarle el puntero auxiliar de auto. Y ahí eliminé a ese auto de memoria. Entonces, porque fíjense que nosotros estábamos nada más que eliminando a este, pero este quedó ahí en memoria, y nadie, nadie más iba a poder acceder. Bueno, pero eso se hace desde otro lado, y seguramente quien lo implemente lo va a hacer de esta manera, va a hacer un link el disk pop, se va a traer el puntero y va a llamar a auto delete. Entonces, eso va a terminar no solamente haciendo lo que nosotros habíamos hecho, que era, perdón, que era borrar esto después de haberlo atado, y bueno, este color que lo cambié mal de nuevo, sino que también va a terminar eliminando de memoria ese auto, este auto. ¿sí? Eso es como el uso más habitual, esa es como la forma de sacar a un elemento de la lista y liberar también la memoria de ese elemento. Pero no quiere decir que esas dos cosas vayan a pasar juntas. ¿sí? Pero así como acá hago un new y un push, acá tengo que hacer un pop y un delete. ¿sí? Son dos cosas distintas. El new se destruye con el delete. Y el push con el pop o el add con el pop o el add con, o el push con el remove. ¿sí? Esas son intercambiables. La función list new. Acá lo que tenemos que hacer es construir espacio de memoria para una lista. En el list length lo que tenemos que hacer es devolver básicamente el tamaño del size, en tanto y en cuanto este puntero sea distinto de null. Todas las verificaciones que sean factibles de ser hechas, tienen que ser hechas. Eh, eso las, las tienen que incorporar ustedes, pero son como las veníamos usando. El getNode es una función que ustedes van a desarrollar que les va a permitir obtener un nodo cualquiera, no el elemento, un nodo. El getNode devuelve un nodo. ¿sí? Acá abajo hay una función de test. Ustedes no la tienen que tocar, no la tienen ni que mirar. Eh, ustedes tienen que codear acá el getNode, ¿sí? Por si queda alguna duda. Básicamente lo que acá le pasan es un node index, eso de que quiero el nodo 0, quiero el nodo 1, quiero el nodo 8. Lo primero que tienen que verificar es que sea un nodo razonable el que estén pidiendo. ¿Cómo lo verifican? Con el size. ¿sí? Si ustedes se dan cuenta que el size no está bien, ya ese nodo no existe. Y en el caso de que eso sea posible, tienen que empezar a recorrer. O sea, tienen que, si ese nodo existe, bueno, tienen que llegar hasta él. Y una vez que llegan hasta él, devuelven el puntero de ese nodo. Así que ahí tienen un ratito para pensar. Eh, el addNode es la función que permite agregar un nodo. Y después acá abajo tiene una función que se encarga de testear eso. Tampoco la toquen, no la usan. Eh, y después viene la función add y la función get. La función add, ¿qué hace a diferencia del addNode? Bueno, no solamente. Esta función, ¿qué hace? Agrega un nodo llamando a addNode, obvio. Y después, a ese nodo que agregó, le carga adentro el puntero al elemento que recibió. Ustedes en esta función, ¿qué tienen que verificar? Bueno, básicamente lo que tienen que verificar es que el puntero que le pasan del linked list sea distinto de null. ¿Sí? No tienen que intervenir en qué es el puntero que el usuario quiere guardar en esa lista. Ese puntero no me importa qué es. Ese es un problema del usuario. Nosotros no vamos a intervenir ahí. Nosotros, él quiere guardar un puntero a null, que lo guarde. Yo no sé qué sentido le va a dar eh, al el usuario final al uso de la lista. Entonces, no nos metemos, lo dejamos que él haga lo que quiera con el lado. Nosotros lo que vamos a verificar es que this, o sea, el puntero a la lista, el puntero de contexto, sea distinto de null. ¿Se entiende eso? Entonces no me importa que pElement sea null. No. Es, es un problema del que voy a implementar la lista. No hay que cortárselo porque por ahí el que implementa la lista le sirve para algo guardar un puntero a null. Así como en algún momento nos sirvió a nosotros para hacer algo poder meter en una lista un puntero a null. Hay que dejarlo. ¿Está bien? Listo. Perfecto. Se los aclaro porque ustedes van a tener la tendencia natural a verificar que PLM sea distinto de null y nunca van a pasar el test de esta función si hacen eso. El get, ¿qué hace? Bueno, así como ustedes tenían el getNode, bueno, este no quiere que le devuelvan el nodo, quiere que le devuelvan lo que está adentro de ese nodo. Esta es la función que devuelve el puntero. Acuérdense que nosotros estamos gestionando, nosotros somos como un pasamano de un puntero a algún tipo de entidad. Y lo que nosotros hacemos es guardar ese puntero y después devolverlo en el momento que nos lo piden. Entonces, ¿el get va a usar a get now Sí, obvio, tiene que usar a get now ¿Pero para qué? Para obtener un nodo. Y una vez que obtuvo el nodo, tiene que acceder al p -element y devolver eso. ¿Sí? O sea, tiene como que desenvolver el paquete, que es un nodo, y al usuario de afuera no le importa el nodo. Él ni quiere saber cómo está escrita esta biblioteca. Él quiere que le devolvamos el elemento que en algún momento guardó. Cómo lo gestionamos nosotros internamente no le importa a él. Él nos dijo, mira, che, acá te doy un elemento, ponelo en tal posición, o quizás no nos dijo nada y nosotros lo pusimos al final. Y después nos dice, bueno, devolveme el elemento que está en la posición 4. Bueno, nosotros se lo devolvemos, pero no le devolvemos el nodo, le devolvemos el elemento, el p-element. Que está en el nodo de la posición 4 ¿Se ve la diferencia? Esa es como la, a grandes rasgos O sea, las diferencias entre el getNode Y el get Y el addNode Y el add Y por ahora se entiende, Mauricio Vamos a ver a la hora de, de meter la mano Bueno, fantástico La función set ¿Qué me permite hacer? Bueno, es una función bastante parecida. De hecho, se resuelve, si ya tengo hecha las dos de arriba, se resuelve fácil. ¿Por qué? Y porque la función set lo que pretende es decirme una posición de memoria, una posición de, de la raíz y decir, bueno, mirá, reemplazar el elemento por este elemento que te estoy pasando. No es ni agregar ni quitar. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer un get, voy a obtener el nodo. Y una vez que tengo el nodo, el elemento ese que me pasaron, ¿Sí? lo voy a meter adentro de ese nodo. O sea, voy a acceder al PLM de ese nodo que acabo de obtener y le voy a reemplazar por el puntero que me pasaron acá. ¿Sí? Es bastante, bastante sencilla. La función remove, ya lo, lo, lo vimos recién, o sea, va a tener, va a tener que ver con, eh, remover es eliminar un elemento en particular de la lista, entonces ustedes acá se tienen que, preocupar por eliminar un nodo determinado de la lista, y si se avivan, eh, lo, que, lo que pueden hacer es hacer primero... No, no se aviven nada, porque así van en orden y no, no los marean. Eh, el clear lo que hace es eliminar todos los elementos de la lista, o sea, si se le ha... Se le ingenian un poquito, podrían llamar al remove un montón de veces y ya eliminan todos los elementos de la lista. Y el delete linked list, esto lo que hace es como eh, lo contrario a lo que hicieron con el new linked list. O sea, elimina la lista, hace el free. Así que en esta función, que también es relativamente simple de usar, lo único que tienen que verificar es que el dis sea distinto de null y ejecutar el free. No se tienen que preocupar por nada más. Eh, IndexOf es una función que recorre la lista... Buscando que alguno de los nodos contenga este elemento. En el caso de contenerlo, devuelve en qué posición de la lista se encontró a este elemento. ¿Sí? Y Senti es una función que devuelve verdadero o falso, ¿sí? como está explicado acá. Devuelve menos 1 en el caso de que haya un error en el puntero. 0 si la lista no está vacía. 1 si la lista está vacía. Eh, y lo que hace para ver si está la lista vacía o no está vacía es fijarse qué valor tiene size. Así que sale bastante, bastante fácil. Acá vienen las dos funciones push y pop, sobre las que ya estuvimos hablando, y bueno, esas básicamente también, una vez que ustedes ya tienen el get getNode eh, y el add addNode, ya las pueden resolver, porque pidiendo el nodo eh, al, al, el, el nodo que quieren remover, eh, ustedes ya tienen la dirección, la dirección de del elemento que, perdón, yo estoy hablando del pop, acá estamos en el push. O sea, si ustedes tienen la, la posición que quieren ocupar, pueden pedir la dirección del nodo anterior, obtener la del nodo que quieren ocupar, y como hablamos recién en el, en el diagramita que hicimos, fácilmente pueden intercalar en esa posición el elemento que ustedes quieren insertar. Particularidad que van a tener al momento de desarrollar esta función, que calculo que eso les debería pasar no más allá del jueves, eh, hay un caso particular que es cuando es el le están pidiendo que ustedes hagan un push y la lista eh, está vacía, sí. Eh, ustedes para poder poner un elemento siempre tienen que verificar que eso sea factible, o sea, si a ustedes Ustedes tienen una lista de cuatro elementos y le piden que pongan un elemento en la posición 10, eso está mal. Ahora, si ustedes tienen una lista vacía y les piden que pongan un elemento en la posición 0, eso es factible y lo van a tener que resolver. Van a tener que ingeniárselas para avivarse de esa situación y transformar a este push en un add. Y el add ya lo tienen escrito, el add node. ¿sí? Entonces agregan directamente un nodo en esa posición cero y no tienen mucho más que hacer que cuando hacían un add común y corriente. El pop, que era la que yo recién me confundí, lo que hace pop es eh, eliminar un elemento, pero devolver el puntero, o sea, lo que, lo, lo que va a terminar devolviendo es el puntero al elemento ese que, que el elemento que estaba dentro del nodo que acaba de eliminar, o sea, Va a eliminar un nodo, pero antes va a conservar el valor del de elemento que tenía ese nodo para después poder devolverlo como parte del retorno. Contains es una función que lo que hace es, recibe un puntero a un elemento y recibe la lista. Y va a devolver verdadero o falso en función si ese elemento que recibió como parámetro forma parte o no de la lista. Si forma parte de la lista... Va a devolver que lo, que lo contiene como parte de la lista. Y contains all, verificar es si todos los elementos de la lista 2 de esta lista están contenidos en la lista 1. Que no quiere decir que estén en el mismo orden y que no quiere decir que estén más, más de una vez. Quiere decir que están contenidos. ¿Sí? O sea, nadie, nadie habla acá de si están repetidos, no repetidos, así que también acá se la van a tener que ingeniar para ver cómo verificar esta situación. Sublista, ¿qué hace? Bueno, una sublista básicamente es crear en memoria una lista nueva y agregarle los elementos desde from hasta to, Desde hasta son los elementos que ustedes van a tener que agregar a la lista nueva. Eso es crear una sublista. O sea, construyen, hacen un new linked list, con eso tienen una nueva lista, la guardan en un puntero auxiliar, y a esa lista le hacen tantos add como sea necesario. Desde el elemento from hasta el elemento to. Desde hasta. Básicamente se trata de recorrer la lista vieja e irle haciendo get, get, get. Y en la lista nueva, cada uno de los que te trajiste con un get de la lista vieja, le haces un add a la lista nueva. Así que también sale súper fácil. Eh, y clon es un caso particular de sublist. O sea, clonar quiere decir copiar la lista desde cero hasta size. ¿sí? O sea, la copian toda en una lista nueva. Eso es realizar un clon. Y acá llegamos a la primera función eh, que utiliza el concepto de punteros a función, que nosotros ya estuvimos viendo, y es la famosa función sort. ¿Qué van a tener que hacer acá? Esto sí seguro va a pasar promediando la clase del jueves. Van a tener que ordenar. ¿Ordenar cómo? Bueno, ordenar con alguno de los métodos que vimos de ordenamiento, y lo que van a, van a tener que hacer es, al momento de preguntarse si tienen o no tienen que hacer un swap, lo que van a tener que hacer es llamar a esta función para que lo determinen. Van a tener que llamar a PFUNC y pasarle el elemento que está en la posición actual y el elemento que está en la próxima, por ejemplo. Y esta función les va a devolver menos 1, 0, o uno Y con eso ustedes van a tener, tomar la decisión si tienen o no que hacer un swap. Esta función adicionalmente recibe un parámetro más que es el orden, es si lo quieren ordenado de manera ascendente o de manera descendente. Así que acá tienen también para pelearse un rato con, con esta función y después vamos viendo qué es lo que sale. Así que más o menos hasta acá sería como la presentación en sociedad del de trabajo práctico número 4.